Ya, después de haber pasado este nivel, vamos a seguir al... Vale, terrace de bambú, ¿no? Yo creo que nos vamos a hacer esta vez ya. Vale, nos vamos a hacer... Ruta continental, ¿no? Porque este es el final. Torres hechizadas, creo que no lo hemos hecho. Torres hechizadas, vamos a hacernos torres hechizadas. O también, espérate, a lo mejor me lo he hecho Me suena a mí, que torres quizás le haya hecho mm. Bueno... Vale, este no Pues vamos con torres hechizadas Los Rinox nos obligaron a construir Una estatua de la hechicera Después, cuando ya la habíamos hecho Va y se queja de que sale fea Sinceramente, en la estatua Sale mucho más favorecida Vale, pues continuamos en este nivel De torres hechizadas Y bueno, vamos a ir cogiendo las gemas como siempre Y vamos a ir mirando lugares y cosas Para no olvidarnos luego Ahí está, destrozamos, nos dan gemitas, perfecto. Oh mira. Uff, uh, se ha quedado menos. Oh, gracias. Por dejarme el lugar ahí. Vale, creo que esto ya se qué. ¿Ves? A ver si se nos sale otra Perfecto Vale Nos dan continuamente bola Vale, creo que ya lo tengo ¿Sí? Nada, volver a coger otra A ver Se queda corta Vale, aquí sí. Vale, que vamos a hacer un poquito Vale, ahí está, aunque nos ha tocado, hay que tener más cuidado ¿eh? Vale, cuidado con esto que van a la carrera ahí está en Lugar de semillas, perfecto Vamos por aquí Vamos cogiendo todo De momento nos paramos aquí, ¿vale? Vamos a continuar por donde íbamos Yo creo que tenemos que pasar por allí, sí, vale Pues vamos por aquí, por donde hay que ir Vale, pues empezamos este nivel Vamos para allá Ahí está Vale, allí tenemos el primer huevo Y por aquí más enemigos Pues vamos a perder el primer huevo Gladys Huevito, Gladys Vale, ya tenemos el primero De este nivel de torres hechizadas. Vale, seguimos por aquí Uf, Esto es este, este, ahí Vale Bueno Cuidado que nos dan mucho cuidado que nos dan aquí Nos dan, pero vamos por todos lados Vale Vale, continuamos. Ahí está, perfecto. Vale. Estos este, son. este. Y lo hacemos, vaya. Vale. vale que me la vuelva a dar. Podría haber dado. ahí la tenemos, perfecto esto cuesta un poquito ¿eh? la cámara, vale, vamos para allá perfecto, vamos muy bien subimos arriba hay algo por aquí, vale, por pues aquí podría haber eh, muy bien abajo vamos a volver porque ah, mira aquí hay más vale vamos a ir allí vale aquí tenemos nuestro sitio de gemas comida para sparks que eso es importante pues muy bien perfecto todo cogido Vale, continuamos pues, Vale, subimos arriba Donde lo habíamos dejado eso es Y yo creo que ya podemos salir Vamos allá Vale, ya hemos llegado no, pues, Ah, esto vale. No puedo rogar. Ahí está. Eso es. Me voy a quedar un poco ahí. Muy bueno. A de verdad, no yo creo. Estoy a punto de revelar mi última creación artística cuatridimensional y en tiempo real. La he bautizado como Bruja Explosiva Espantosa número 9. Anda, si enciendes los tres cohetes de ahí, mi obra maestra estará terminada. Mm, ya sé por dónde van los cohetes. Muy bien. A ver, de uno fuera Otro fuera Vale, vamos con el segundo cohete Yo pues ya. Vale, me queda uno es Que tiene que estar por aquí arriba Una gema ahí No, no, no es una gema Es una triste gema Me queda uno. Vale, cogemos estas dos gemitas de aquí. Vale, aquí está el tercero. Perfecto. Ahí está. Escondí un huevo dentro de la estatua. Espero que la explosión no lo haya cocido. Vale, Penout Otro dragoncito. Vale, pues hubiéramos terminado el nivel Pero tenemos que seguir, ¿vale? Vale, continuamos Con lo que nos falta Porque nos queda muchísimo Nos queda la mitad Vale, hay que coger esta ¿sí? A ver... Esto nos va a costar un poquito. Vale, perfecto, ahí está. Tenemos que ir dentro. Eso es. Y tenemos un mini nivel. Estos mini niveles. Vale, yo pues no sé cómo irá. Seguimos cogiendo gemas, vale. Ahora vamos con el patinete. Vamos a ir cogiendo cosas. Ahí vamos a coger todas las gemitas que podamos. Todo. Vale, por aquí salgo del nivel. Me he roto la prisma. Así que no sé si voy cogiendo todo. Por aquí podía subir, ya no me acordaba. Perfecto, vale Seguimos Y vamos a ver que nos dice El socio Eso es. Volvemos a subir por aquí Aunque por aquí creo que he ido, eh lo consiga vale es comida para, es comida para, para no mucho pero bueno a ver si lo consigamos. ahí está bueno pues había gemita el suerte te digo no vale quería hablar con espíritu, a ver qué me hizo. con nuestro amigo el tigre que es la pista de patinaje más salvaje que has visto en la vida. Cuando domines las cuatro acrobacias podrás ganar un montón de puntos. ¿Te enseño unos movimientos, colega? Venga. Empecemos con algo fácil. Puedes saltar al final de una rampa pulsando saltar. Te enseñaré cómo hacerlo una vez y luego tú lo repites. Muy bien. Venga, intenta girar. Ah, ah vale, hay que hacer giro, vale. tengo que hacer a la Ah, oh, vale, ya está, es este es de aquí adelante, es el yo que tenía el que... grupo un giro, ¿no? Por lo había hecho. ¡Eh! ¡Bien vale, hecho! Perfecto. Es el turno esta. de las volteretas. Son iguales que los giros, pero esta vez tendrás que moverte hacia adelante o hacia atrás. Salta desde la rampa, mantén pulsado aquí. Vale, este lo sé muy bien. Vale, vas allá. ¡No talento tienes! Perfecto. A ver si puedes hacer un giro en medio tubo. Las rampas azules son medios tubos. Puedes realizar un giro si saltas en la parte superior de la rampa azul y después giras a izquierda o a derecha en el aire. A ver, ¿en cuáles? Ah, las azules, vale. Medio tubo, ok. Bien, Ahí está, clavado. perfecto. Ahora veamos si puedes hacer un 900. Alcanza la mayor altura posible. Efectúa dos giros y medio en el aire y aterriza en la rampa. A ver cómo es el 900. Vale. Perfecto. A eso lo llamo yo, un 900. Hay que admitir que tienes talento, Spyro. Pero antes de que se te suba a la cabeza, veamos si puedes anotar puntos en la rampa de esquí gigante. Desata tu creatividad y consigue tantos puntos como puedas. Vale, 500 puntos. Vamos allá. A ver qué se me ocurre. Yupi. Ahí está, a ver qué se me ocurre. A ver... Vale, tengo que hacer una buena, a ver qué tal... Ah, ahí Qué está. rápido aprendes. perfecto Pero bueno, es normal con semejante profesor. Hablando de, estaba practicando un nuevo movimiento casi imposible de ejecutar al que llamo Gnasti Norg. Acababa de hacerlo cuando de repente me topé con este huevo de dragón y me lo cargué. Vale, me lo acabo de inventar. Anda, quédate con el huevo. Vale, Caroline, ahí está nuestro próximo dragoncito. Dra Caroline. Perfecto. Qué mono es. Vale, pues ahora lo que tenemos que coger pues son algunas cositas. Vale, me faltaría un truco más. Así que bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos.